Mi nombre es Ligia Marina Jojibioi, soy artesana de la comunidad Camontraviá y formo parte de la Asociación Arte Jembasenga. Quiero invitarlos a que nos quedemos en casa y tomemos las medidas sanitarias correspondientes para evitar la propagación del COVID-19 o coronavirus.